Desde Molina, nuestro compañero Oscar Gil nos habla y nos cuenta... ...el nuevo bando que ha emitido el alcalde de la localidad. Un nuevo bando del alcalde de Molina de Aragón exige el acatamiento... ...de las instrucciones u órdenes que puedan recibir la población... ...por parte de los agentes de la ley y hace oficial... ...el servicio de comedor de niños a partir del próximo lunes. Francisco Javier Montes recuerda y exige a los vecinos de su ciudad que cumplan estrictamente las medidas publicadas en el Real Decreto 463 2020 en lo que se refiere a movilidad y que concretamente son las siguientes. El artículo número 7 habla de la limitación de la libertad de circulación de personas y establece que durante la vigencia del estado de alarma las personas únicamente podrán circular por las vías de uso público para la realización de las siguientes actividades adquisición de alimentos, productos farmacéuticos y de primera necesidad asistencia a centros, servicios y establecimientos sanitarios, desplazamiento al lugar de trabajo para efectuar su prestación laboral, profesional o empresarial, retorno al lugar de residencia habitual, asistencia y cuidado a mayores, menores, dependientes, personas con discapacidad o personas especialmente vulnerables, desplazamiento a entidades financieras y de seguros por causa de fuerza mayor o situación de necesidad, y cualquier otra actividad de análoga naturaleza que podrá hacerse individualmente salvo que se acompañe a personas con discapacidad o por otra causa justificada. Igualmente, se permitirá la circulación de vehículos particulares por las vías de uso público para la realización de actividades referidas en el apartado anterior o para el reportaje en gasolineras o estaciones de servicio. En todo caso, en cualquier desplazamiento deberá respetarse las recomendaciones y obligaciones dictadas por las autoridades sanitarias. Además de este bando, el alcalde da a conocer a la población, y citamos textualmente, se va a dar, a partir del lunes, el servicio de comedor de niños, para que ningún niño se quede sin comer y nosotros coordinaremos con el centro educativo cómo se darán las medidas.